Hola, buscadores. Me he encontrado ya varias veces con personas que me preguntan cómo ver el nivel evolutivo del alma. A través de la carta astral, de la numerología, da igual. Y otros que ya dan, por supuesto, que se puede ver en una carta y me preguntan pues, sobre su nivel. ¿no? ¿A qué nivel evolutivo tiene? Y me sabe mal des desanimarlos o des desairarlos. Pero es que no. Es posible ver el estado evolutivo de alguien con nada, con ninguna carta astral, ninguna numerología, ninguna nada que se pueda calcular. Se supone que un vidente bueno de verdad, a un nivel que él está muy avanzado espiritualmente, no por el hecho de ser vidente, uno es avanzado espiritualmente, que quede claro. Vale, más bien muchas veces no es así. Pero bueno, si estuviera muy avanzado, fuera un tipo maestro evolucionado, podría ver y saber qué nivel evolutivo tiene esa persona. Vale, eso sí. Pero con ningún sistema de cálculo de que explica nuestra manera de ser, nuestra personalidad, etcétera, no es posible. Es fácil de entender, fijaos. Una carta astral marca, bueno, se calcula a través del momento de nacimiento, de la posición de los planetas, casas, signos, etcétera, en el momento de nacimiento. ¿Mm? Bien. Y ahí se ve cómo es esa persona, esa persona, personalidad. Pero no sé si sabéis, si no, os lo tengo que decir así rápidamente, ¿no? que la personalidad tiene una sola vida. No es verdad que nosotros tenemos varias vidas, muchas vidas. No, el alma sí encarna muchas veces, pero cada vez con una personalidad nueva, ¿no? cada vez una de nueva y se guarda la esencia de lo aprendido, pero no lo que es la personalidad en sí mismo, mi cuerpo emo físico, emocional y mental. Que forma mi personalidad, yo, Josep Chimbernat. No nací, no viví nunca antes. Aparecí aquí, cuando nací, en esta vida. Y cuando me muera, voy a desaparecer. Nunca más volverá el supuesto Josep Chimbernat. Y no porque cambie de nombre, simplemente yo no voy a existir más. Mi verdadero yo, sí. Mi alma, sí. Pero mi personalidad, no. Y eso es válido para cualquier cosa que calcules, ¿vale? Sea la carta natal, el tema numerológico, los rayos, los chakras, da igual, ¿vale? Entonces, yo no traigo nada de otra vida excepto las experiencias, la esencia de lo aprendido, eso sí, con el karma, etcétera, ¿vale? Bien, partiendo de eso, entonces, en mi personalidad calculada por una carta, por ejemplo, no hay información de mi nivel evolutivo porque eso es cuestión del alma, no de la personalidad. Mi personalidad, sí, puede que esté bastante avanzada o no, pero eso es debido a la creación que ha hecho el alma partiendo de, de la base de lo que había aprendido hasta ese momento. Por lo tanto, en una carta natal, ni en un tema numerológico, por mucho que hay algunos que lo dicen, lo digo porque me han comentado, en numerología, hay quien calcula la, la evolución energética que ha tenido esa persona y hace una serie de cálculos y le sale tantos puntos. <risa> vale, pues los puntos te los van a dar en la cara cuando te, te cosan de la bofetada que te vas a dar en la vida. Vale, no se puede ver ni determinar la evolución de nadie. Vale, no se puede. Si alguien te lo dice, lárgate corriendo de esa persona porque te está engañando o se está engañando a sí misma. ¿eh? No digo que sea un mentiroso, no. Puede que se lo crea porque lo ha aprendido en algún libro, en algún curso, etcétera, y se cree que es así y te lo comenta. Pero no es cierto, ¿de acuerdo? No es cierto. Igual uh, que tampoco puedes ver tú ahora qué nivel tiene otra persona intuitivamente o sintiendo, a ver, no sé qué. Vale. los signos precisamente hay una serie que, que he escrito, he hecho de vídeos sobre la, los planetas astrológicos y el, según el nivel evolutivo pero no porque se pueda calcular qué nivel evolutivo tiene cada uno sino porque según el nivel evolutivo la persona reacciona de una manera u otra a ese planeta entonces si es alguien poco avanzado pues será alguien pues, más violento, más bruto, etcétera. Si es más mediano, ya tiene más cultura, pues será, funcionará de una manera mejor. Y si es alguien ya muy avanzado espiritualmente, pues dará, sacará lo mejor de sí de ese planeta, por poner un ejemplo. Pero no hay manera de saberlo. Cuando yo, como astrólogo, no puedo decidir, mira, este planeta se lo interpreto como que todo le va muy bien, todo está muy elevado, etcétera. No, tengo que saber verlo con la persona, hablando, preguntando, no preguntando qué nivel tiene, porque eso no lo puede saber tampoco la persona, ¿no? Bueno, puede saberlo, pero no es nada fácil, pero sí que uh, se puede ir observando y preguntando, oye, tú, este planeta, esta energía, ¿la usas así, así o así. Entonces ahí se, se puede colegir un poco sobre más o menos qué nivel de evolución, no de la manera detallada, pero sí para tener una idea, ¿vale?, Bien, pero fijaos que esto es la experiencia de lo que ocurre en un momento determinado al hablar con la persona. No por ningún cálculo, no porque tenga tal número o tal planeta o tal posición planetaria, vale. No es posible saberlo. Insisto, si alguien te lo dice, os engaña os, o te engaña. Vale, no se puede. Tú sí puedes. Ah. Pero claro, hay dos cosas. La primera, tienes que saber muy bien qué es esto del camino evolutivo, qué etapas hay para ver si tú observándote, mirando, pensando cómo eres, etcétera, cuadras con alguno de esos niveles. Eso lo puedes hacer estudiando lo que son las iniciaciones, las etapas evolutivas y puedes darte cuenta de más o menos, pequeños posibilidades de error, evidentemente, pero más o menos sobre qué tramo estás. Pero cuidado, vigila, porque tenemos una tendencia a autoengañarnos, que vemos mucho más lo positivo, lo solemos aumentar y lo vemos aumentado con efecto lupa, y en cambio lo negativo, normalmente, pues no es no, no para tanto, yo no soy tan así, no es tan fuerte, etc. Nos autoengañamos mucho. Y tenemos más tendencia a colocarnos en un nivel evolutivo más elevado del que nos toca realmente. Si eres muy objetivo, bien, pues prueba. Y si no, fuérzate un poco a ser el máximo objetivo. Porque no vas a ganar nada. No vas a ganar nada creyéndote que estás en un nivel más elevado. Ni tampoco te va a ayudar creer que estás en uno de más bajo del que estás. Tienes que saber bien dónde estás para saber cuál es el próximo paso a dar. Si, estás, si crees que estás más bajo de lo que estás, vas a intentar aprender lo que ya tienes aprendido, estás perdiendo el tiempo. Si te crees más de lo que estás, evolutivamente hablando, vas a querer aprender cosas que todavía estás lejos de poder a, a aprender y te vas a dar castañazo seguro. O sea que lo ideal sería que te supieras colocar en esa escalera evolutiva. Pero eso ya requiere autoobservación, objetividad, nada de autoengaños y como información para saber qué tengo que hacer ahora es útil. ¿vale? Pero no se lo preguntáis a nadie, a menos que tuvierais la, la posibilidad de encontrar un verdadero maestro, no lo que hay. Lo que, el que se anuncia, el que sale por la tele, el que sale en, en internet, esos no son verdaderos maestros, no hay nadie, no hay ningún maestro que se anuncie, ningún maestro que salga en ningún sitio, porque hay una frase que me gustaría, que creo que la he dicho alguna vez, pero bueno, ahora la, vuelto, la vuelvo a decir, el que sabe no habla, el que habla no sabe una manera de decir que el que dice yo soy muy bueno, yo soy muy esto, yo soy maestro, yo tengo tal iniciación, etcétera, seguro que no. Al revés. Bueno, como siempre, dudas y preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.